Vamos a proceder a ver las formas de actualizar Windows 10, lo que tiene que ver con sus sistemas. Lo que vamos a hacer para entrar en el actualizador, o update, vamos a ir a inicio, escribir configuración o setting, depende de qué lenguaje lo tengan. Una vez que hayamos ingresado, vamos a ir a actualización y seguridad, donde ahí tendremos las opciones correspondientes. Bueno, el primero que nos aparece por defecto es Windows Update. Sería la actualización. Como podemos ver nosotros, en este caso yo lo tengo pausado. Quiere decir de que durante 7 días este no va a tomar ningún proceso de actualización. Como vemos acá, podemos darle a reanudar. lo que haría es iniciar la búsqueda de actualizaciones. Acá lo que vemos es las horas activas. O sea, quiere decir que nos define automáticamente para las horas activas, que lo tenemos en este caso, eh, no reinicia el dispositivo automáticamente durante este tiempo. Quiere decir que en esas horas que nosotros estamos, eh, va a intentar actualizar sin tratar de perjudicarnos a nosotros. Nosotros mismos podemos desactivarlo y podemos ponerles eh, horas manual, o sea que a tal hora inicia la actualización. En este caso lo vamos a dejar automático. Luego podemos ver el historial de actualizaciones, que las tenemos desarrolladas por características, calidad, controlador, de definición y otras actualizaciones. Podemos desinstalar actualizaciones o recuperar en algún caso que queramos. Ahora vamos a la parte importante, donde nosotros vamos a darle para que actualice. Aquí tenemos controles de actualizaciones eh, opcionales, son opciones avanzadas, recibir atención de otros productos, eh, actualizar Windows, y tenemos algunos productos que son derivados de Microsoft, también te lo actualizaría, por uso de medios, se pueden aplicar, como dice acá, cargos adicionales, como mm, dispositivos, notificaciones de actualización, para que nos muestre cada que una Notificación, pausa de actualización... Los detalles que en realidad no tendríamos no en este caso, lo que haríamos sería buscar actualizaciones. Esto es lo que hace es buscarnos ver si, qué sistema tenemos. Buscar Qué actualizaciones nos estarían faltando. Bien, tenemos acá la actualización, la versión 19.09, está disponible. Le damos a descargar e a instalar. Y este paso, normalmente, una vez que haya instalado la actualización, nos va a pedir reiniciar. Y al reiniciar, termina de completar la instalación. Una vez que termine de completar la instalación, se abre el sistema. Como ¿No ven, dicen preparando todo. Son pasos muy intuitivos. Bueno, una vez aquí, que descargue puede demorar. Que descargue toda la actualización. En este caso es una característica. Este va a instalar. Y muchas veces en característica no nos pide. Pero en lo que son las actualizaciones del sistema nos pide reiniciar para completar la instalación cuando inicies nuevamente bueno en este caso vamos a hacer actualizaciones de Windows 10 mediante Windows PowerShell para eso en la barra de búsqueda ponemos PowerShell ejecutamos como administrador luego de tener el primer comando que vamos a ejecutar es install Windows Presionamos Enter Esperamos unos segundos Luego apretamos Clear Y acá vamos a poner Get Windows Update Luego de este paso lo que nos debería mostrar es eh, las actualizaciones detalladas eh, de una forma en la cual nos muestra eh, el nombre de, del equipo donde se originó la búsqueda, el número de KB que pesan las actualizaciones de, detectadas y el nombre de la actualización disponible, o sea, el detalle. Como vemos aquí, eh, nos muestra, eh, como decíamos anteriormente, el detalle del nombre del equipo donde se originó el detalle de los caballos que pesa la actualización y el nombre de la actualización disponible luego de llegar a este paso vamos a, a proceder a instalarla mediante el comando aquí en este proceso lo que va a hacer es eh, instalar eh, la, la actual, las actualizaciones Recordemos que esto puede llevar unos minutos. Acá en este caso nos pregunta si, si estamos seguros de, de querer realizar la acción, que es la instalación. Le vamos a, a, a responder con la palabra S, el cual quiere decir sí. Nos pregunta para la segunda actualización, le respondemos de vuelta que sí. Y ahora va a empezar a descargar las actualizaciones. Y como vemos con las descargas ya eh, aceptadas y, y realizadas las descargas en sí, va a proceder al proceso de la instalación de las mismas actualizaciones. Luego de que vemos que terminó de hacer las, eh, instalar las actualizaciones, nos pide que de, necesita reiniciar. A lo que con la letra I le vamos a contestar que sí. Primero vamos a actualizar Ubuntu, vemos acá que el software está al día, pero acá tenemos un programa que se llama Software in Updates que nos permite actualizar los repositorios de software. Acá tenemos todas las actualizaciones y los intervalos en los cuales el sistema se actualiza de forma automática o no, etc. Cuando cierro esto se recarga la información de todos los programas que el sistema dispone para instalar. Ahora vamos a utilizar la línea de comandos para hacer eh, una consulta a todos los paquetes EPA que tenemos para instalar software. Podemos agregar nuevos paquetes. Estamos actualizando el sistema e instalamos la actualización. a tra trabajar desde la línea de comandos actualizando el sistema con sudo apt-update luego vamos a usar sudo apt-list-upgradable para listar todo el software que se puede actualizar en este caso nada luego aplicaríamos sudo apt-upgrade obviamente no instalamos nada y ahora vamos a actualizar la distribución con sudo apt dist-upgrade y en este caso le damos una pequeña actualización, le damos a aceptar, queda sistema actualizado. En caso de que quisiéramos actualizar la distribución a una nueva distribución posterior, usamos ese comando sudo do release upgrade. En este caso no tenemos. Ahora estamos trabajando en Fedora en la máquina virtual usamos el comando sudo dnf upgrade refresh y con este comando hacemos una actualización del software que está disponible en este sistema luego hacemos sudo dnf install dnf plugin system upgrade para instalar un plugin que nos permite luego actualizar la versión de la distribución de fedora usando sudo dnf system upgrade download refresh release ver 32 que es la nueva versión que está en beta Usamos ahora CAD para mostrar la distribución de Fedora en la que estamos, 31 en este caso. Ahora vamos a actualizar el sistema reiniciándolo. Vemos acá como mientras el sistema se reinicia, prepara e instala los archivos de actualización. Ingresamos otra vez a nuestra sesión de escritorio.